Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por estar otra vez aquí en, acompañándonos en otro video de roofing. Uh, <coughs> estaba pensando que sería bueno uh, compartir esta vez. Entonces uh, estoy preparando un video de cómo, cómo uh, presentarte entre los clientes qué hacer, a qué es uh, qué como a mí, qué es lo que más me ha dado resultados. Entonces, uh, antes de eso, pues uh, quise hacer este pequeño video de cómo uh, medir una un roof para las, los shingos para las dejas de shingles de asfalto. Entonces, estamos aquí en esta casita promedio, casita de, de 30 cuadras más o menos, se mira, que son como 32. Es una 7, 7, 12 pitch. Entonces, vamos a medirla. Vamos a. ¿Cómo se mide? Mides para abajo. Ahorita te enseño. Mides para abajo el total, ¿Cuánto tiene? Oh, bueno, entonces, el total son 24 24 pies. Entonces, nos tenemos que ir hasta donde sean 12 12 aquí son 12 pies aquí en esta teja exacto entonces son 24 le buscamos la mitad que son 12 entonces aquí le medimos le medimos derecho entonces serían 24 Pues entonces Se mira casi la misma distancia, entonces le voy a medir aquí a la mitad, para que sea la mitad de acá y la, la otra mitad se dé cuenta que va para arriba. Entonces serían uh, 30, estos son 24 por 30 de este lado. Ahí saca las cuadras. 24 por 30. Aquí nomás le voy a escribir eso. Uh y ya ahorita que nos bajemos de la casa hacemos bien la cuenta pero vamos vamos con el lado que sigue mira este lado chiquito es lo mismo aquí vamos a darle de arriba ¿Cuánto son, son 12 entonces la mitad son 6 entonces serían 12 por se le mide de orilla a orilla 12 por 11 vamos a apuntarlo 12 por 11 ok ahora vamos a medir este ok entonces vamos a medir este desde acá arriba y como puedes ver este está derecho así para arriba entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a medir por abajo así cuánto mide de abajo y nos vamos a pasar aquí poquito porque hace cuenta que las tejas tienen que subir entonces vamos a darle aquí que también son 24 24 por 21 de este lado entonces 24 por 21. Ok. Entonces, como miras, este lado está igual que este. Entonces, este también es la primera medida que agarramos. 24 por 20... Uh, por 30, perdón. Ok. Entonces, uh, vamos a medir este otro lado. mitad son 12 de 24, entonces le aquí de orilla a orilla, aquí sacamos la medida. Serían 24 por, por 22, 24 por 22. Ok, entonces tenemos todas las medidas, todas las medidas que son de chingos uh, de de los chingos que van en los lados entonces ahora tenemos que medir lo que es el hip and ridge entonces vamos a medirlo mira el hip and ridge es simple nomás medimos todos los, los filos entonces vamos a medir este Veniendo. filo entonces aquí tenemos cuatro filos iguales lo que voy a hacer es que le voy a hacer a 32 por 4 aquí lo tengo son 128 entonces ya no más mido lo otro porque, porque ya me di estos tres Son 25. Entonces serían uh, más 25. Son 153 pies lineales. Entonces, vamos a poner así 100 153. Ok. Entonces. Bridge. Uh, 153 linear foot. Ok, entonces ahí abajo, ahorita te voy a mostrar cómo, uh, cómo sacar la, la suma, la cantidad. Uh, en otro video que tengo de cómo hacer un estimado, ahí yo yo te muestro una forma que yo uso para poner uh, todos los, los materiales de cuánto se va a llevar, por ejemplo, mira. Traigo esta hoja, eh, hoy, no, hoy no la traje nomás porque estoy midiendo, enseñando, no enseñando, sino co compartiendo cómo, cómo, cómo medir un techo. Um, entonces, uh, uh, la hoja que tengo usualmente aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son nueve turbo vents o box fans, ventilas de cuadro que les decimos nosotros. Entonces, esas las pongo ahí en la forma y ahí tengo el precio de cuánto compro cada una y así saco mi total si quieres ver el video está buenísimo ve ahí a, a, la, a mis otros videos y suscríbete a darle la campanita al canal para que, a, para que a, te lleguen las notificaciones voy a estar subiendo videos de información informativos entonces a, mira algo algo que me faltó poner aquí por aquí por ejemplo es a medir el vale entonces, pues para medir el valley, Mira. son 17 pies. Entonces, uh, ahí lo voy a poner yo ahorita: 17, bueno, así lo voy a dejar. Pero hay en, en estados que las casas llevan valley de metal. y Pero esta, aquí en Arkansas, donde yo estoy, aquí no tienen mucho, no tienen mucho uh, hay muchos códigos estrictos, no es como en, he escuchado que en Florida, Nueva York, California es, uh, es hay muchas inspecciones, inspecciones, aquí no, y es bueno a veces, pero también es malo porque, es bueno porque uno, a veces lo hacen hacer cosas innecesarias a uno, pero otras veces, uh, uh, muchas veces cualquier persona lo hace, y ahí es el problema, que cualquiera se pone a rofear y no sabe, entonces, uh, lo bueno, que pasa pero bueno esa ya es otra historia hay mucho trabajo para todo entonces uh, creo que eso es todo por ahorita nos vemos en un ratito vamos para allá abajo a medir y uh, para mirar cuántas escuadras tenemos en total bueno pues ya estamos acá abajo entonces ahora vamos a hacer las sumas de, de, de cada lado para ver cuánto uh, cuántas escuadras se van a ir entonces uh, si miras aquí el primer lado es 24 por 30. Pues vamos a hacerle 24 por 30. Son 720. Okay. Y luego el otro lado es 12 por 11. 12 por 11 son 132. Una escuadra con un bando. 132. Um, el otro lado. 24 por 21. 504. otro lado 24 por 30 720 o oh, es igual que el otro y el otro lado 24 por 22 24 por 22 528 okay. entonces vamos a hacer el total que serían 720 más 132 más 504 más 720 más 528 nos da el total de 2604 2604 entonces recuerden eso es el, uh, el área pero vamos a sacar el uh, el waste la, la basura lo pues sí todo lo, la basura que nos va a quedar entonces dependiendo cada casa hay casas que uh, están uh, muy cortadas, tiene muchos vales, tiene mucha palomera muchos, pues ya uno le tiene que poner como el, el 15% pero a esta casa eh, que no es muy cortada, vamos a ponerle el 10% de, de, de, de basura ahí te, en ese 10% va a ir incluida la starter y la teja entonces vamos a ver 2604 más 10 y aquí está el por ciento mira 10% vamos a agarrar 28.64 más 10% es igual a 28 64. Entonces, ¿cuánto quiere decir ahí? Los que saben uh, uh, The Squares, pues son 100, 100 pies cuadrados es una escuadra, un pedazo, un pedazo de 10 por 10 pies. Entonces, son 28 escuadras. 28. Punto .66 porque cada bando trae punto .33, entonces aquí son dos bandos. Son a uh, a uh, uh, 28 cuadras y dos bandos. Entonces, aquí va incluido la starter. Yo no yo uso teja de starter porque uh, hay veces en las casas 8 o más paradas se batalla mucho, entonces y queda bien, sabemos que queda bien. Eh, hasta queda mejor porque ves que la starter está muy delgadita. Entonces, um, aquí tú si, tú si tú quieres usar starter, aquí le sacas. Y vamos a decir, vas a usar dos bandos de starter, pues quitas esto y lo pones acá en la lista de la starter y usas 28 cuadras de shingos nomás. Entonces, ahora vamos a sacar cuántas uh, escuadras de ridge. Entonces, esto viene siendo shingos y de ridge, son 153 pies. Los vamos a dividir entre. 33 porque cada bando trae 33 pies lineales depende qué bando sean hay unos que son teja más gruesa uh, presidencial esa pues trae trae menos pies trae 20 pies o así diferentes marcas traen diferentes así que uh, te tienes tú que fijar eso ya eso es uh, de, depende de qué material uses entonces 156 entre 33 nos da 4.63 entonces vienen siendo casi 5 bondos entonces 5 bondos se ponen en, en letras de roofing se pondría 1 sería 3 sería un una square y punto 66 porque son dos bandos entonces um, hip and ridge. hip and ridge ok mira entonces um, el perímetro pues como el drip edge mide 10 pies tú uh, si tú sabes mide 10 pies entonces um, eso, uh, esos 10 pies, uh, ya tú mides todo y si te da 300, pues son 30 laminas de strippage. Entonces, eso es, es sencillo. Lo más difícil a veces que se le hace a uno es medir porque uno no a veces no se da uno la tarea o a veces nadie le quiere ayudar a uno. Entonces, uh, uh, yo he aprendido mucho y me gusta compartirlo porque pues te vemos salir adelante. El roofing no es trabajo fácil entonces uh, uh, nos merecemos pues lo más que se pueda verdad y siempre hay que tratar de ayudar a personas porque uh, pues todo lo que uno da todo se le regresa a uno sea bueno o sea malo entonces uh, amigos un placer para mí estar con ustedes uh, muchas gracias por, por estar conmigo uh, uh, por tomarse el tiempo para aprender porque uh, uh, eso es lo que uh, nos va a llevar a, a a lograr mejores cosas porque um, debemos estar cambiando, metiendo información a nuestra mente para tener resultados diferentes. Porque pues de un trabajo a, a, pues un trabajo es bueno, ¿verdad? Pero es mucho mejor que tú te, te, te capacites, te, te informes para que tú hagas tu propia cosa. ¿okay? Entonces eso va a ser todo por hoy. Uh, aquí nos llegó música, muy buena música. Pero bueno, es todo amigos.